en, en el puerto de la cruz, que eran las jornadas de, de eran del hotel, se llamaban jornadas de de unas de 10, no me acuerdo ahora. Tengo por ahí, sí. incluso hasta los programas hace muchísimo. De Semirami, sí. jornadas para psicología del puerto de la cruz, de Semirami, que se hacían en Semiramis, en un hotel aquí en La Paz. sí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 y empezaron a haber problemas porque era empezar a inventarse un montón de cosas y no, no cuadraban muchas cosas. Yo llegué a escuchar de vuestro grupo, de más allá, de que alguno se volvió loco, que no quisieron nunca más saber nada sobre temas paranormales. Eso es verdad. Ah, es solo una leyenda urbana. leyenda urbana Que alguno tuvo un accidente, que no sé el, qué. El, el único loco golfo y hijo de la Gran Bretaña era el tipo que La gente después de ¿Sí? De tener varios problemas en el grupo, muchos no siguieron, no, no estuvieron más en este tema. ¿Y estas imágenes ¿se, se grababan con el efecto de retroalimentación? Pues, como tocaba bien decir, pues se pone una cámara de vídeo sí. delante de la televisión. Sí. Nosotros nos poníamos a hacer una serie de, de ejercicios de meditación, emitiendo energía y tal, y sí. pues, una serie de ejercicios, y entonces empezaban a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 De la misma manera que hacíamos la psicofonía, sí. hacíamos las la teleplastias. O sea, se nos ocurrió que de la misma manera sí. que estábamos haciendo la psicofonía, pues cogiendo un televisor que no estaba en ningún canal, o sea, es un canal ahí libre, si sí, empezamos a hacer la meditación así y empezaban a aparecer esas energías ahí, esa energía que empezaba ahí y después terminamos por haciéndose configuras. En el canal libre ese, que tú que ponías, sí. ¿la pantalla estaba en negro o estaba en blanco con el chispeo ese típico de un canal desintonizado? En principio era eso, un oscuro. Como, sí, oscuro. ¿Sabes qué pasa? Que yo, por motivos de, de trabajo y tal, he ido pues separándome un poquillo del mundo espiritual. Como sí. le estaba comentando otro día un amigo que, que estaba conmigo, que ahora lo, lo he localizado y está en, la, en Barcelona. Sí. Él sigue con el mundo espiritual, pero yo prácticamente todas estas cosas ha ido poco a poco dejando. Pues yo siempre uh -huh. yo colaboré con José Gregorio un montón de años en, en su programa.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 se comunicaban a través de la televisión, pero si te digo la verdad, yo sí. cuando nosotros estábamos allí, yo lo que estaba era en el, todos estábamos acostados, sí. no había nadie de pie, no se ponía a grabar, como pones un aparato de psicofonía. Correcto. Pero todo el mundo acostado y todo el mundo haciendo esos ejercicios que de nosotros siempre hacíamos que, que llevaban a eso. Correcto.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 Se veía esa, que esas caras no pertenecen a nadie. No. La cara de un niño salía de una mujer. ¿vale? Sí, de varias personas que yo no conocía, no sé quiénes eran, no sabemos. Es que eran. es bastante impresionante porque yo he estado viendo muchas eh, psicoimágenes y, y las vuestras la verdad es que son de lo mejorcito, junto con algunas de, de Otto König, que es un sí, alemán. Sí.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 y entonces pues emitiendo nosotros una energía, sí. pero claro, toda esta historia viene porque entre nosotros había dos personas sí. que eran, eran, un, eran unos cac, hablando claro, entre ellos un chico que sí. hoy en día sufrió un bueno, ya sufría en ese momento una enfermedad sí. mmm, que iba a más sí. que es una enfermedad que hoy en día está en silla de ruedas, está solo Vaya. prácticamente ciego y, y ese pibe pues era, un, era una pasada, él y otra persona más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 y lo hacíamos y nosotros nos rezábamos, no hacía nada raro. Nada, nada, simplemente tema energético. No, estamos hablando de cosas raras, sino no, no, no, una cosa tan simple como esa. Sí, que sí, iba sí. practicando durante miles y miles, de, bueno, cientos de años. Sí. ¿Lo tienes ahí? Yo, claro, con mi mente más racional y científica, ¿no? Yo cogí las imágenes de Jiménez del Oso y entonces analicé fotograma a fotograma y la verdad es que me descolocó. Porque realmente, en, en el año 88 fue, creo, ¿no?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 Salen de repente. Sí. Y las ves que salen, ¿no? Sí. Por pues, para más o menos que tengan una idea, sí. Esa energía es la que nosotros emitimos. Sí. Y después, esas esa, esa personas que estaban allí, sí. Facilitaban a estas entidades que cogieran esa energía y la, y la, sí. la y la transmitieran a la televisión. La manipularan de manera que aparecieran las caras. No se sabe qué mensaje querían dar, ¿no? Ni nada. No, en principio lo que se estaba haciendo eran pruebas.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 Sí. Que, aparte de las psicoimágenes, sí. tuvimos muchísimas experiencias con psicofonía sí. donde, nos, donde nos invitaban a ver, ir a ciertos sitios en la isla, sí. a ver avistamientos y a ver entidades y a ver cosas, sí. y funcionaban al 100%. ¿No te iba a decir? Si las eh, psicofonías que vosotros grababais, eh, lo hacíais siempre con el, como el típico, ¿no? Magnetófono y micrófono. Sí, sí, sí. ¿Y eran palabras cortas, frases...?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 Sí. Nos acercamos gente del grupo del grupo más allá. El uh hombre -huh. no estaba. Nos acercamos allí porque habíamos tenido un, una invitación. Perdón un segundo. Eh, cuando bueno. dices esta invitación, cómo os, ¿cómo os llega? ¿Telepáticamente o cómo? No, no, no. Eh, por medio de, de psicofonía. Ah, vale, correcto. Perdón. Fuimos allí sí y a la hora que nos digo, se oyó como un... Yo, sinceramente, el ruido que escuché sí. no lo he escuchado nunca. Era como un... Como el choque de los metales, pero como si se rompiera. Sí. Un, un, un estallido. Un estallido. Pero en el cielo. Sí. Y entonces hubo un resplandor. Sí. Que cayó como algo blanco. Sí. Que caía del cielo. Tocaba el suelo. Yo no sé si tú escuchaste alguna vez en las experiencias de... que, que hablaba Paco de, de esas marcas que dejaban ciertas entidades con forma de zapato grandísimo con punta y tacón. Sí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 de, de, de, de terror, terrible, sí. <ríe> claro, terrible. si no estás preparado, esto eh, tipo te afecta. De cosas, mm, yo soy de los que opinas que todas estas cosas, el tema de las psicoimágenes, eso fue un trabajo que se ha hecho, pero es que los investigadores trabajan de una forma más bien, vamos a decir, muy materialista. Sí, no, correcto. No trabajan con el mundo espiritual, no, muy racionalista. Sí, sí, sí. Entonces no, no, no consiguen no esos resultados. Como,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 una forma de pensar igual, estamos todo el tiempo estudiando, el tema del mundo espiritual, hacía la sí. meditación, proclamación, yoga, y... y eh, sería una serie de críticas que son las apropiadas para este tipo de cosas. Para mí, es eso. Sí, sea, Nada más, vamos a ver, para que tú no sí. ir a un sitio, sí. a hacer una meditación pensando en un partido de Barcelona. ¿Lo entiendes, no? sí O que el Barcelona perdió con el Madrid, o que, que iba con el, que las carreras de moto y yo no sé, ni siquiera he aficionado a eso porque nunca me ha gustado. sí Pero sí es verdad que me he apartado un poco de todo ese tipo de cosas porque requieren un, un tiempo y un trabajo. Y estar concentrado en, bueno, en, en la introspección en uno mismo, ¿no? En... Sí, un trabajo. Y después también hacemos un trabajo en trabajo los charlas también. También. Pero me alegra, me alegra escucharte lo que me dices porque cada vez más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 Tienes que despro desproverte de todo eso. Primero, porque no, no crees. Segundo, porque no estás en ello. Mira, yo he tenido un montón de experiencia. Mira, yo he ido... Sí. Ya hace tiempo que no tengo, ¿no? Pero... Ir con una moto. Sí. En una cola, ¿no? Una cola de coche. Pim, pim, pim. Una moto pequeña. Pin, pin, pin, pin, pin, Mirándose al techo, ¿No? Sí. En el Puerto de la Cruz. ¿Conoces el Puerto de la Cruz? Sí, un poquito. Vale. Ir un montón de gente, un coche y yo en una moto. Sí. Y pasar una esfera. Sí. Con ventanas un platillo vamos a decir así sí, un platillo volante por encima nuestra en pleno día sí. a las 4 de la tarde sí por encima nuestra pu, sí. pu, pu, pu, dirección al teide pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin sí y, y irse por detrás del teide y yo decidí yo empezaba a gritar y digo coño no lo ven no ven ustedes eso y tal y cosa sí la gente no lo, ¿no lo ve no no lo ve porque no porque están en sus cosas vale no tienen esa no visión no más amplia que tienes tú y así un montón de cosas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 y para sí. las palomas, tienes una caña y una, una bandera roja y él sí. solta las palomas y yo me puse en la parte alta del palomar. Sí. Vamos en la, la caña, para que las palomas no, no se cruzaran, no, se ¿no? Sí. Y con él había un señor que era pescador de, de profesión, sí. Miguel, y mi padre. Sí. Y yo como estaba en la parte más alta, vi un objeto en sí. forma de burro, sí. la, luz del mar. la luz del mar. eh sí.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 Dios. Pero no tiene ventana. Y cuando ya empecé a ver al hombre, el hombre estaba amarillo. <risa> empezó a, a, a, como a, como a correr, correr, caminar. Y empezó a bajar, a la y se fue, se fue. Se fue porque entró un... En y pánico. Yo le decía a mi padre, pero, pa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y mi padre decía, no sé, porque no tiene alas. No sé, porque no sé lo que es. O sea, ¿tu y padre, padre no lo vio? Tenía... ¿Eh? ¿Tu padre no, no lo vio? Mi padre no lo vio, pero no podía dar, decirte qué era. Ah, vale. Porque... Se... En,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 Y yo siempre lo hablaba de estas cosas y tal, con 18 años. decía, padre vale, esto está aquí, Y me decía, "Ah, esto está tú con tu tentería. Tú estás loco y arriba y para abajo y tal y cual. Y tú tienes falta de, de que te eches una novia y tal y cual. Y una vez, una vez regresando eh, a las 4 de la mañana. Sí. En, nada. Empezamos a ver un resplandor en el mar, como una luna. Sí. Y yo le decía, de una a Guys, pero eso no es la luna y tal. Que sí, que es la luna que se está haciendo, se está allá gustando y tal. Y empezó sí. a salir y nos quedamos los dos a la entrada del garaje y la sí. el mar, mirando ese esos objetos que salían fuera del mar y yes. ese tío no sabía qué decirme estaba asombrado Bernabé, ¿no? Bernabé, Bernabé, pero si está saliendo del mar Bernabé, pero si tiene como ventana oh. y el tipo no sabía qué decirte y un momento que pasó por encima de, un de dirección sí y hacía un zumbido y decía Bernabé, pero si no es un avión pero si no sí. tiene algo y era una luz grande, como redonda y, y tenía esta ventana y, todo, y, y el tipo le dijo mira, vamos a dormirnos que mañana, otro día hay que levantarse temprano porque quiero ir a buscar no sé qué cosa y vamos a olvidarnos de esto y no le diga nada a nadie sí. y, y, y yo y levanté por la mañana y le dije a la mujer a, a mi tía le dije sí. mira, Bernabé te comentó lo que vi anoche no ¿qué vieron anoche? ah, no, nada, nada si él no te ha dicho nada dije, no, no, que no me comentaba y tal Pero no, anoche vio algo y no quiere hablar nada de eso y no quería hablar de tan impactado que se quedó, ¿no? El tipo, ¿qué coño? Si tío no creía en nada eso, hombre No creía ni en Dios no, Él lo vio porque estaba al lado tuyo O si no hubiese estado, no hubiese estado tú También lo hubiese visto No, si no, está, no estoy yo, él no mira a ser Quizá el fenómeno se produce Porque estás tú, también No, no lo sé, no lo sé No te puedo decir No lo Realmente no te puedo decir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 es una cosa tan tonta y parece a veces muy absurda sí. que, que muchas veces uno piensa, coño, ¿y por qué? te comento, este fin de semana no, pero para el si si te puedes venir para acá sí. y quedamos, antes sí. de que yo entre en plataforma nos vemos un sábado por la mañana o un sábado por la tarde, un par de orillas sí. nos sentamos y hablamos todo eso que estamos hablando y así te aclaro un par de cosas de, de lo que yo opino exactamente de lo que debería ser una investigación de una persona en teoría, pues sí. aunque sea científica para no cerrar las puertas de lo que puede pasar en, en esas investigaciones porque claro evidentemente correcto. tú para coger un pescado si vas a pescar tienes que poner cebo sí sí ¿Vamos? está claro para asuelo, creo yo que no va a coger nada no no correcto y para muchas otras cosas hace falta una, una serie de cosas que si no no las realizas no vas a conseguir nada correcto no no está ahí, pues ahí está. pero vamos a ver es que la gente se está complicando la vida sí si las cosas son más fáciles de las que muchas veces pensamos Sí, sí, sí. Nos complicamos la vida siempre, los humanos, <ríe> somos así. Bueno, pues a una cosa que pensamos que es muy difícil es muy fácil. Pues sí. Simplemente lo que hay que es ganársela. Pues sí. Sí, no, no, es que, que... Así, por la, así por la cara no te vas a sacar una primitiva. Efectivamente. Nada, hay que trabajar y hay que hacer un trabajo que el, el trabajo es el que te lleva mm, a lograr tener resultados. Un resultado. Eso está clarísimo. No, no, sí, sí, además todos que habéis tenido experiencias coincidís en lo mismo y varias inquietudes se confirman contigo con lo que me has explicado y vamos, un placer increíble.